Hey hey. Hola, ¿cómo están? Yo soy T Capital. Hola, ¿qué hay? Yo soy Ray. Soy tornabecista y músico y académico. Tengo más o menos un año tocando en fiestas, haciendo DJ sets, en base a toda la colección musical que tengo de hip hop. Fox soul y pues estamos aquí en revancha eh, venimos por unos discos para lo que va a ser la batalla contra Rey 1 Los amigos de Solo Head nos invitaron a hacer una demostración, batalla de tornamesismo musical en el evento que va a ser el próximo mes La dinámica que se, que se va a hacer es eh, enfocada más al tornamesismo musical no van a ver en el evento una batalla de, de notas, va a ser una batalla un poco más cultural estamos buscando discos a ver qué encontramos para poder generar este ahí los rounds que estamos trabajando. Pues, acompáñenos. desde cuánto lo tenía Como 480. Está Sí. mira, aquí ¿Sí? tengo que <risa> sí, sí, sí para ella Porque la compro para el de Sugar Man Pero por sí. eso sí, tengo la duda Ese está chido, ¿no? Sí Se prueba los otros Tito sí llegó directo a la guerra eh, Pero ese sonito lo tienes limpio, ¿no, Tito? ¿Eh? O sea, ese... Esos sí. están como limpestos, como parece. Como moderador, muy moderador. Pues y ya que fuimos a Valera, hacíamos dos del mismo Polo disco Polo. de Polo Polo, güey. Y que como unos dis, acá. ¿no? Sí. sí. O la tercera. ¿no? Pues la tercera se supondría que tendría que tener un grado más de complejidad, ¿no? O de show. O sea, ya tendrían que estar más unificados, ya no tendría que ser pregunta-respuesta, sino hacer algo en colaboración. La tercera, la tercera, la tercera. Igual tendría ser algo de Beat Yogurt, pero que fueran ¿Sí? dos discos iguales. Tenemos conseguir discos iguales. Lo más común es encontrar a Michael Jackson, así es ¿no? lo que hemos encontrado. ¿sí? ¿no? Estamos sufriendo y aquí hay uno para los drums. Estamos aquí en revancha, como ya les dijeron, Rake. Y Te Capital, eh, acabamos de terminar el video. Ya pudieron ver un poco lo que van a hacer. Apenas están sacando ideas, obviamente, así como esto me puede servir para scratchar, esto me puede servir para hacer un joggle, este para acompañar en un beat. Entonces, pues, ¿qué sigue? que se los llevan a su casa? En esta primera ronda, yo creo que la, la idea sería calarlos primero y después ir por, por la tercera y última ronda de disco, ¿no? Todavía vamos a hacer más. Sí, sí. Esto es como otro de los previos que les teníamos para que ya se den una idea de lo que va a ser el T de Capital contra Ray Kuno en el Solo Hits 3 Algo más lúdico, en donde pues generalmente el DJ así se menciona, ¿no? por ejemplo Estos discos de Crush, de este, o cosas así pues, Mostrar los acercamientos de cada uno hacia un mismo tema que en este caso se es el así. Entonces, pues estén pendientes de la próxima cápsula En donde ya les vamos a presentar avances más concretos Este es la, el primero fue el Digueo, después ya las ideas de lo que salió en el ligueo de la vez pasada y esta y pues en la próxima ya un avancillo para que vean lo que va a ser el show. No olviden venir por sus boletos aquí a revancha. Ah, también. Aquí ya están los boletos que Es que preventa, ¿no? Es más barato. Es más barato. Sí. Vengan a revancha por boletos y pues vengan por un disquito. Hay buena mierda. Pues esta fue la segunda cápsula y nos la tercera.